Es la firma del acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Cámara Boliviana de la Construcción, con el objetivo de flexibilizar la normativa para la ejecución de obras públicas con el Estado, gobiernos municipales y departamentales. ¿En qué consiste el acuerdo firmado? Entre sus principales puntos están la devolución de las garantías de cumplimiento de contratos del 7%, que se realizará una vez se ejecute como mínimo el 70% de la obra y solo se dejará como garantía el 30% de la obra. La liquidación final se realizará con la recepción provisional de la obra y se procederá a la liberación de la garantía, que es del 20% por correcta inversión de anticipo. Cuando una empresa internacional se adjudique una obra en territorio nacional, deberá subcontratar al 40% de empresas constructoras nacionales del monto total adjudicado. Antes la normativa solo establecía un 20%. Y lo que nosotros esperamos es que coadyuve a que nuestras empresas sean más dinámicas en la presentación de sus propuestas, en nuestras, en nuestras licitaciones de obras públicas, pero también que generen eh, que nuestras empresas participen y generen con la eh, eh, generación de empleos.